De, de riesgo agropecuario, lo que les quería contar principalmente, el eje que yo quería abordar antes de darle la palabra a Mariano desde los aspectos más técnicos, era una visión de lo que nosotros creemos que nuestros países están llamados a hacer en materia de, de, de, de riesgo. Eh, nosotros estamos convencidos que nuestras regiones es, además de la responsabilidad que tiene, como el resto del mundo, de mejorar la producción, de hacerla más sustentable, al mismo tiempo sabemos que no somos los principales formadores de los eh, eventos que terminan generando la variabilidad climática y los efectos de cambio climático. Así que, que nuestra acción está llamada eh, directamente a adaptarnos y a trabajar sobre la mitigación. Si bien somos, tenemos que ser parte de la solución, sabemos que no están nuestras manos completamente esa solución. Estamos trabajando junto con el CAS, mirada ahora de la próxima cumbre de sistemas alimentarios y con el mundo, perdón, se cortó el sonido, en fortalecer y trabajar eh, y, y, y generar esfuerzos en materia de sustentabilidad. Pero al mismo tiempo estamos también convencidos de que nosotros tenemos que generar estos cambios en lo que tiene que ver con eh, eh, la adaptación. Y en eso, bueno, que estamos haciendo? Institucionalmente hemos juntado el Omega y el, y el ORA en, en, en el Ministerio de Agricultura. Eso creo que nos ha dado una nueva institucionalidad, algo que para nosotros es, es muy importante, eh, tener una institucionalidad fuerte en materia de, de, de trabajar y el abordar desde el Ministerio la problemática del riesgo y la emergencia agropecuaria. Hemos fortalecido el fondo de emergencia agropecuaria con la asistencia a la emergencia, en unos 600 millones este año, hacía mucho tiempo que el fondo venía estancado en los 500 millones, esto lo dobla, un poco más del doble, eh, y además Mariano les va a contar eh, cómo, además, con organismos multilaterales, en este caso el Banco Mundial, abordamos desde el BID, también la problemática desde el GIRSAR, básicamente en, en tres ejes que nos parecen sumamente importantes unos eh, tiene que ver con el trabajo de eh, generar instrumentos de transferencia de riesgo, generar mejor información y generar la infraestructura necesaria para, para la adaptación y la mitigación. En esto último yo quería hacer como un paréntesis y me parece que una aclaración. Nuestro ministro de Agricultura habitualmente usa el concepto de equidad territorial. ¿Qué significa para nosotros equidad territorial? Significa que la mayoría de los problemas o de las variables críticas que nos atraviesan, pobreza, indigencia, distribución del ingreso, eh, disparidad en género, problemas de niñez, institucionalidad, cuando uno las atraviesa por la variable espacial, por la variable eh, eh, eh, eh, territorio, se agravan, se agravan sustancialmente, o sea, hay una concomitancia entre esos problemas y dónde están esos problemas. Para nosotros es muy importante, por eso, trabajar en una mirada de, de competitividad sistémica y de manejo del riesgo en las economías regionales. Porque las economías regionales tienen dos cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, en materia de vulnerabilidad de mercado, nos sacan de un problema que nosotros decimos, ayer lo hablábamos con, con Mariano, eh, Principal, nuestra principal fortaleza a la vez es nuestra principal vulnerabilidad. Los dos eh, complejos exportadores y una decena de países explican eh, eh, la mayor cantidad de generación de divisas por parte de nuestro país. Eh, y eso nos genera vulnerabilidad desde la oferta, desde qué productos exportamos, y vulnerabilidades de los destinos, son muy pocos los destinos que compran la mayor parte de esa producción. Para diversificar y ser menos vulnerable en materia de, de, de ofrecer productos al mundo y para tener mayor cantidad de destinos, nosotros sabemos que tenemos que diversificar y producir desde otros lugares, otro tipo de productos y llegar a, a otros destinos. Y eso es importante en tanto vulnerabilidad de precios, vulnerabilidad climática vulnerabilidad biológica o, o telúrica, que es lo que aborda nuestra ley de emergencia. Por eso para nosotros es, es muy importante el tema de adaptación, es muy importante el trabajo que hace INTA en materia de desarrollar junto al sector privado nuevas variedades resistentes a la sequía o resistentes a, a, a, a eventos que, que, que, que pareciera que este cambio climático y la variabilidad climática nos, nos vienen... Eh, eh, presentando como escenario futuro, y es muy importante también este trabajo que está, que ahora va a entrar en detalle eh, en Mariano, que nosotros creemos que estamos abordando desde el GIRSA. Eh, finalmente, agradecerte Carmelo por el trabajo que FAO viene haciendo en la sistematización y en, en la puesta en común de, de, de esta metodología, para nosotros es muy importante para que entre los países podamos comparar en qué lugar estamos, y también rescatar, yo rescato muchísimo el espacio del CAS, creo que es un espacio que hay que fortalecer mucho, muy mucho, eh, porque es un espacio en donde la región aborda los desafíos que tiene en común hacia adelante. Digo, hay países que tenemos miradas distintas en esta región, que probablemente tengamos estrategias distintas a cómo abordarlo, los problemas que tenemos a futuro, pero yo siempre los cisto a los países en la región a decir que los desafíos que tenemos por delante son los mismos. Eh, y que es mucho más importante tener una mirada común que nos dé músculo político que tener aisladamente algunas intervenciones brillantes que nos hacen muy débiles y que generan aplausos que poco nos sirven. Así que ese era mi mensaje más político. Otra vez el agradecimiento a todos ustedes, valorar muchísimo el trabajo institucional que tenemos en, en nuestro ministerio, no solo en la dirección de, de riesgo agropecuario, que es un equipo brillante, con un profesionalismo enorme, ahí ya te estamos incluyendo a vos, Sandra, cuando decimos esto, eh, sino también al resto de los organismos de los, del ministerio, que debemos decir que cada día que tenemos interacción con algún equipo nos asombra su profesionalismo y su, su compromiso y su mirada sobre el futuro y la apuesta que hacen. Con la política pública argentina. Así que muchísimas gracias a, a todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de conversar hoy con ustedes aquí. Gracias, Ariel. Eh, doy fe de la relevancia del CAS e eh, integro el grupo de gestión de riesgos desde que se creó. Y realmente es impresionante eh, lo que nos, nos ha servido eh, tener este grupo dentro del área del Mercosur. Y, y compartir problemas y soluciones, ¿no? Y esta cooperación sur-sur eh, fue muy, muy relevante para poder avanzar en todas estas este, eh, cuestiones de, de gestión de riesgo y, y, bueno, tenemos problemas muy similares en los países del Mercosur. Así que compartir las soluciones realmente fue algo, algo muy valioso. Gracias Ariel por tu intervención y, y, y bueno, presento entonces a Mariano Quesada, Director de Crisis y Asistencia Agropecuaria, que nos va a compartir su presentación. Bueno, muchas gracias Sandra, eh, muchas gracias Fago, eh, saludos y agradecimientos también a los que me precedieron y a quienes van a seguir en este, en este webinar detrás mío, eh, Saludando a todas y a todos los presentes también, los que están participando, desde las distintas vías de conexión. Y bueno, voy a compartir la presentación, ustedes me dirán Sandra si se ve bien, para poder comenzar a analizar eh, la gestión de datos y riesgos agropecuarios en Argentina. Eh, desde la posición ¿no? del Ministerio de Agricultura, Ganadería y, Pesco, y Pesca, cual represento. En primera instancia, eh, queremos hacer una, una primera caracterización del sector agropecuario en Argentina. Eh, después veremos cómo se compone ese sector agropecuario, quiénes son los productores que están dentro, para después ver qué, está, qué estamos haciendo desde, lo, desde el Estado Nacional y desde los Estados Provinciales, eh, en materia de, de, de gestión de riesgo, de evaluación de riesgo, eh, y cuáles son lo, los pasos eh, a seguir que tenemos en lo próximo, y en los cuales ya estamos trabajando. Bueno, en primer lugar, compartirle, como les decía, este sector que es tan, de tanta relevancia ¿no? a nivel nacional, este, que genera, como se ven en, en los cuadros, en el cuadro debajo a la izquierda, el, el mayor saldo comercial eh, en todos los sectores eh, productivos del, del país, y el cual aporta eh, dos de cada diez puestos de trabajo. Eh, así como un peso de 9% de recaudación tributaria, es el 10% del, del, del PBI nacional, y eh, como planteaba el subsecretario, es nuestro principal aporte de divisas, ya que contempla el 60% de las exportaciones eh, del país. Con respecto al asunto que tuvo el sector eh, en los últimos 30 años, como se puede divisar en el, en el cuadro inferior, el gráfico inferior, eh, se ha, ha evolucionado tanto la superficie agrícola como su producción correspondiente, se ha casi triplicado eh, desde 1990 a la fecha, eh, en, en tanto que actualmente estamos rondando los 130 millones de toneladas de producción de cereales y oleaginosas. Este sector... Es el, es el principal, como les decíamos, eh, de, de poder económico, eh, el, el productor de cereales y oleaginosas. Eh, y ahí vemos cómo se complementan con el resto de los sectores eh, agroindustriales en, en la Argentina: ¿no? el, el de alimentos, bebidas y tabaco, eh, la producción ganadera y, y la industria textil y curtidos, que es el, el que presenta un saldo negativo en, en el comercio exterior. Estos son todos datos del año 2018. Eh, bueno, eh, como decimos, el, el, el cereal y oriaginoso es el principal sector que aporta eh, a la economía eh, los ingresos de divisas que, que, que el país necesita. Pero si analizamos el empleo, eh, vemos que eh, queda eh, rezagado frente a otros sectores donde la, la necesidad de, de trabajadores rurales eh, es mayor, ¿no? como la carne y la lechería, las economías regionales, principalmente. Eh, si analizamos datos del último Censo Nacional Agropecuario del año 2018, el cual, eh, vale la aclaración, eh, tiene algunos faltantes, pero, pero nos marca eh, un poco la línea de, de en qué situación estamos, eh, vemos que... que eh, eh, los estratos y, y las estaciones, explotaciones agropecuarias que se encuentran por debajo de las 100 hectáreas, eh, contemplan un 50% de los productores del sector y que cuentan con eh, escaso 2% de la superficie sembrada. Así vemos que en, en el otro extremo, eh, productores y estaciones y explotaciones agropecuarias perdón, de más de 10.000 hectáreas, eh, son el 1,3% del total de los productores y tienen casi el 60% de la superficie. Esto demuestra entonces que eh, hay una concentración fuerte en las grandes empresas con, con el paso del de, de tiempo, ya que en el censo de 1988 eran 400, aproximadamente 420.000 explotaciones, eh, se fueron redu reduciendo a 330.000 en el 2002 y hoy estamos alrededor de las 250.000 explotaciones totales y lo otro que queríamos aclarar en relación al sector rural y agropecuario no es que el, el, la población rural viviendo dentro de, de, de, los, de las explotaciones así como los pequeños pueblos se redujeron eh, de un 25% de, del total nacional eh, alrededor de 1970-1980 a un actual 11% de la población total. Eh, si vemos internamente la caracterización de los productores, eh, también todo con el del Censo Nacional de 2018, eh, vemos que son principalmente varones, que eh, tienen una edad avanzada, eh, ya que eh, más del 50% eh, están por encima de, de, de los 55 años. Eh, al analizar el, el, eh, cuántos residen en la explotación agropecuaria, se ve que, que, que de las 200, casi 12.000, Personas humanas que, de, de, que, que no son empresas, digamos, dentro de las explotaciones agropecuarias, un 45% reside en la explotación. El acceso y la conectividad, tanto en computadora como internet, ronda el 35%. Eh, solo el 22% tienen algún tipo de seguro, y, y queremos remarcar que este seguro, el, el que está eh, hoy en el mercado argentino, es principalmente eh, concentrado en granizo. Y, y algún agravante como puede ser helada. Eh, si vemos es, cuántos trabajan en los mercados de futuros y opciones para coberturas de, de riesgo de precios, eh, ronda el 5% del total de productores, así como eh, en la agricultura de precisión solamente el 4%. Este, y este 4%, vamos a remarcar, es el que está concentrado fundamentalmente en el sector oleaginoso y cerealero de exportación. Mariano, te quedan dos eh, minutos. Bueno, me bueno, voy, voy a apurar. Eh, queríamos mostrar algunos datos de, de, de pérdidas eh, y de impactos en, en el sector agropecuario, y destaco que eh, todos los datos son de fuentes eh, externas al, al, al ministerio. Entonces eso es algo que en los pasos, en las presentaciones. En, las filminas posteriores voy a, voy a hacer eje. Pero según un estudio del Banco Mundial eh, del año 2016, en los, últimos, en los 20 años anteriores, hubo pérdidas en Argentina por 12 mil millones de, de dólares. Eh, eh, a causa de la fuerte sequía del, del, del 2008-2009, tuvimos una reducción de casi 59 millones de cabezas bovinas en el 2007, a menos de 50 millones en el 2012, eh, estos sí son datos provenientes de Senasa, ¿no? de los stocks de Senasa, de los anuarios. En el mismo plazo, eh, también destacamos, se redujo, por ejemplo, el, el, un 40% del stock eh, ovino de la provincia de Río Negro, también en este caso agravado por las erupciones eh, volcánicas que hubo en ese periodo. Y eh, según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la sequía del 2017-2018 redujo un 30% la producción de soja y un 20% la de maíz, significando una pérdida de casi 6.000 millones de dólares. Eh, esta fue una sequía eh, intensa, pero corta, que se dio principalmente en el verano del año 2018. Eh, eh, destacar el CAS y, el FAO como, y, y la FAO, como se dijo anteriormente, en el apoyo a los países eh, para el desarrollo de, de esta información y de la metodología. Eh, el marco nacional de gestión de riesgos en Argentina, quería presentarlo, eh, voy a ser rápido. Eh, contemplamos principalmente dos leyes, eh, una que opera más sobre la, eh, el área eh, urbana y la protección civil, que es la ley de SINAGIR, es el Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Protección Civil. Eh, tiene una coordinación eh, en manos de la Jefatura del Gabinete y una Secretaría Técnica Ejecutiva en la en la Secretaría de Protección Civil de la Nación, eh, tiene un, un organigrama de trabajo eh, muy correcto y, y, y muy bien planificado, eh, contemplando planes eh, nacionales para la reducción, que se hicieron ya por el 2018 y contempla hasta el año 2023, con planes operativos anuales de gestión integral de riesgo que se van adecuando cada año a los presupuestos y a, la, y a las coyunturas. A su vez, eh, tiene un sistema nacional de monitoreo de la emergencia, el CINAME, que es la pata operativa, digamos, gestionada por Protección Civil, y cuenta también con el apoyo de dos instituciones de investigación y, y, y ciencia y tecnología, una es el CENARIL, que es el Centro Nacional para la Reducción de Riesgo y Desastre, donde se pretende como una universidad de estudios para la reducción del riesgo, y una red interinstitucional de los organismos de ciencia y tecnología, que es la red GIFSIP, eh, en los cuales articulan y, y, y se comunican este, los distintos ministerios e instituciones eh, de, de ciencia y tecnología del, de la Nación. Por el otro lado, entonces, en el sector exclusivamente agropecuario, tenemos la ley de emergencia agropecuaria, la 26.509, que opera dentro de nuestro ministerio y a nuestro cargo, a cargo de, de, de, del, del subsecretario Díaz Martínez. Eh, eh, esta es, es, es una operatoria que nace desde el federalismo, porque la, las, las eh, emergencias se declaran primeramente en las provincias, esos decretos son presentados a la nación para, para tratarlos en una comisión nacional, donde existen representantes eh, de los productores, de las provincias afectadas y de los distintos organismos de la nación, que le competen e intervienen en la temática. Eh, acá quiero destacar que la, las provincias, al pedir sus emergencias, eh, eh, eh, remiten una información de, de, de daños y pérdidas vinculada a ese evento, que es hoy eh, nuestra fuente principal de esta información, y que entendemos que puede ser mejorada sustancialmente con la aplicación de la metodología ya que en, en muchas ocasiones se utilizan estimaciones. Mariano, eh, te bueno, pido que vayas sí. cerrando. Perfecto. Bueno, eh, para cerrar el, el, el marco de gestión, eh, quería aclarar que, que ambas leyes, la SINAGIR del año 2016 y, y, la, y la de emergencia del 2009, tienen como prioridades, o, o llevan las prioridades del marco de Sendai en su aplicación. Eh, acá, bueno, entonces, para mostrarle un poco eh, las áreas de, del Estado Nacional que generamos información, están principalmente más vinculadas a lo que es monitoreo, seguimiento y aviso de eventos, entre ellos los productos de la Oficina de, de Riesgo Agropecuario, así como la OMEGA, la Oficina de Monitoreo de la Emergencia Agropecuaria, y estamos mostrando abajo el sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional pero como les decimos, son seguimientos eh, y monitoreos principalmente, y el informe de sequía, quiero decir, que, que nace del, de un protocolo de sequía que existe en el Sit que presenté anteriormente, con eh, la interinstitucionalidad que se ve en los logos eh, ahí arriba. Será rápido también acá, este es el, el proyecto Girsar, financiado por el, por el Banco Mundial, que eh, ya introdujo el subsecretario, eh, presenta esos tres componentes y, y tiene como destinatarios principales a los agricultores familiares y pequeños y medianos productores, que es como decía Ariel, donde nosotros fortalecemos nuestras políticas para diversificar y heterogeneizar esta producción eh, eh, nacional que tan concentrada y, y tan vulnerable se encuentra. Eh, la, lo más relevante, integrar información eh, y generar nuevos productos para la evaluación del riesgo, trabajar en mesas agroclimáticas de la mano del de INTA, eh, territoriales con todos los actores en territorio, en el, en, el, en el desarrollo de nuevos instrumentos para la transferencia de riesgos, estamos trabajando en un piloto de seguro hortícola en los corones bonaerenses, tanto en La Plata como en el Mar de Plata, y eh, tenemos eh, como eje la sistematización de la emergencia agropecuaria, en la mejora de las bases eh, de resoluciones y de productores afectados, y eh, dentro de este, de este componente es donde pretendemos aplicar la metodología de FAO que hoy estamos eh, lanzando. Como próximos pasos, entonces, y cierro rápido, es avanzar con la metodología de FAO, comenzando por eventos extremos, en la aplicación de la emergencia, trabajar, como decía, en estos espacios interinstitucionales territoriales, que son las mesas agroclimáticas, en articulación con, con los distintos actores del sector, eh, generar datos que sirvan para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? identificando, evaluando, cuantificando el riesgo, para después desarrollar herramientas y productos que, que permitan mitigarlo, eh, como le decía, eh, desarrollar esta información, plataformas y productos eh, desde la demanda de los usuarios, que para nosotros son los gestores provinciales, los productores y las aseguradoras, y que la, la línea de las propuestas que hagamos y las acciones que hagamos eh, vayan en línea con, con, con la, la adaptación al cambio climático, como, como dijo el subsecretario, y como eh, final, este, esta información también es eh, relevante y está siendo requerida en el marco de Sendai para el reporte de cada país, y hoy como país Argentina lo tiene pendiente, así que es un gran paso también eh, al aplicar la metodología podamos contar con esta información para reportar a nivel internacional. Muchas bueno, gracias ya. y disculpen por la decencia. Por la Gracias, este Mariano. Eh, bueno, eh, un poco rápido, pero creo que quedó claro que hay muchas acciones que está desarrollando eh, la Subsecretaría de Coordinación Política eh, del Ministerio y, y que todas estas acciones tienen una sinergia muy fuerte también con, con lo que está desarrollando FAO y y el Banco Mundial este, a nivel de Latinoamérica. Gracias. Eh, a continuación voy a invitar a, voy a, presentar al doctor Diego Pons, que es este, coordinador del proyecto Prevención y Evaluación de la Emergencia y Desastre Agropecuario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Eh, te invito, Diego, a que comiences tu presentación. Y también voy a ser muy dictadora con el tiempo. Perfecto, bárbaro. Bueno, poco micronómetro, de paso, así no me paso. Bueno, eh, no sé si están viendo la presentación. ¿Se ve bien? Perfectamente. Álvaro, gracias. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación para, para poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en, en, este, en el marco de la gestión de emergencias, particularmente en un sector que, que es vital para la, la seguridad alimentaria de, del país, como es eh, el Hortícola. Eh, este, este, esta experiencia que les paso a contar, se va a, eh, hemos trabajado particularmente en lo que sería lo, el, la región agroalimentaria, eh, central en, en lo que es el territorio de, cercano a la, a la ciudad de Córdoba. Eh, les cuento que el INTA, eh, no sé si se está viendo esta barra, perdón, paso. Bueno, les cuento que el INTA tiene un proyecto eh, el cual eh, está, tiene como objetivo la gestión integral participativa del riesgo europeo ecuario, ¿sí? con que se ha planteado como, como objetivo generar eh, herramientas, protocolos ¿sí? y metodologías, utilizando sensores remotos y sistemas de información geográfica, eh, articuladas territorialmente, ¿sí? con el objetivo de, de tener eh, áreas piloto donde podamos empezar a, a implementar sistemas de alerta temprana, que luego esperamos eh, replicar en el resto del país. En el marco de, de este objetivo que plantea el, el proyecto es que trabajamos en, una, en un área piloto centrada en, el, eh, en lo que decíamos en, en Córdoba, ¿sí? eh, este sistema en el cual hemos trabajado, un sistema integrado y participativo que, que espera que, en el que trabajamos para desarrollar e implementar un sistema que integre información agroclimática y económica, Sí, para, eh, para aportar eh, en las diferentes instancias del seguimiento del ciclo productivo eh, de los productores hortícolas es decir, eh, aportar herramientas para el monitoreo, la alerta y la respuesta a eventos meteorológicos extremos. Esta zona, particularmente en el centro de Córdoba, es una zona vulnerable digamos, a eventos meteorológicos extremos como son tormentas severas y, y granizo, por lo cual, este, este, este, la gestión de esta información eh, espera aportar a la toma de decisiones, ¿sí? a, a relevar esos impactos que muchas veces están invisibilizados en el sector hortícola, eh, disminuir esas vulnerabilidades y sobre todo generar información para, en el mediano plazo, generar instrumentos de transferencia de riesgo y adaptación del cambio climático. Este proyecto se llevó, si bien lo lideró INTA, el INTA, eh, Estuvo integrado por organismos de ciencia y técnica en forma multidisciplinaria, junto con organismos de, de gobiernos, eh, tanto provinciales como locales, eh, para eh, eh, a los productores, en este caso la Asociación de Productores de Artículos de Córdoba, financiado por lo que es la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba. Eh, dentro de, esta, de este conjunto de instituciones, ¿sí? se trabajó en forma eh, bueno, interdisciplinaria, decíamos, en diferentes componentes, ¿sí? Esos componentes, por un lado, estaban relacionados con la generación y la gestión de información agroclimática, que muchas veces se encuentra eh, en formatos que no están cercanos a, la, a, a, bueno, a los productores. A, los productores muchas veces no saben cómo acceder a esa información, ni siquiera a veces que existe. Entonces, tratamos de trabajar en la, en la adaptación de esa información, generar nuevas herramientas de monitoreo, particularmente con el desarrollo de sensores, rem con sensores remotos, eh, lo que son satélites geoestacionarios. Por el otro lado tenemos el otro componente territorial donde se fue necesario hacer un relevamiento de toda la región agroalimentaria para poder caracterizar y localizar las quintas. Esa información sirvió para la generación de, de índices de vulnerabilidad multidimensional, eh, a su vez para la caracterización de también los tipos de producción y demás. Esa, toda esa información se se gestiona y se integra ¿sí? en, en lo que Mariano presentó anteriormente como eh, las mesas técnicas agroclimáticas. Esta es una, una herramienta que ya se usa en Centroamérica, y ha mostrado ser muy, muy útil para la gestión de, de información y la toma de decisiones por parte de los productores. Eh, y en esa mesa participan, además de los productores, tomadores de decisiones a nivel de gobierno, tanto provinciales como locales. ¿Sí? y organismos de ciencia técnica. Entonces se da esa retroalimentación entre las dimensiones, por un lado, la adopción la, la, la y adaptación de productos, es decir, se tiene una experiencia de usuario de si esos productos son útiles, desde la que se generó el primer componente o no, y se produce una adecuación, y por el otro lado, eh, toda esa información que se integra en la mesa también sirve para, eh, por ejemplo, la programación de prácticas, eh, elegir los cultivos para la próxima campaña y demás. Eh, además, estas mesas, que decíamos está compuesta por, por técnicos, por actores territoriales, productores y decisores políticos, sirve también para integrar eh, eh, y para poder relevar problemáticas que se dan en ese territorio particular que es la, la interfaz entre lo urbano y lo rural, ¿sí? eh, donde se dan problemáticas no solamente de exposición a eventos meteorológicos extremos, sino otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, y conflictos que se dan con el sector de los cultivos extensivos, donde... Muchas veces los productores de sufren la deriva de los agroquímicos ¿sí? y pérdida total de los productos. También sufren la, el, el avance de la frontera urbana, la organización y la falta de planificación territorial. Y todo esto se integra en estas mesas para poder tomar decisiones junto con los gobiernos locales que eh, son los municipios. ¿no? Además de lo que decíamos de las prácticas productivas y la evaluación de los daños. Eh, les contaba que fue necesario hacer el relevamiento de toda esta, de toda esta área, caracterizando a los productores. Eh, Estas son, son las dimensiones que se relevaron, tanto en lo productivo tecnológico, lo social y la tenencia de la tierra. Estas variables se integraron para generar índices de vulnerabilidad. ¿sí? En este caso les muestro lo, lo, el, lo que es referente a granizo, que muchas veces la percepción del productor, eh, bueno, lo que ellos les hace más o menos vulnerables es tener más de granizo. Eh, y pudimos ver que hay otras variables que también aportan a, a, a la resiliencia de ese productor, como por ejemplo la diversidad de cultivos, eh, la dependencia de los insumos, y sobre todo la tenencia de la tierra, ¿no? que es una barrera para la inversión digamos, que pueden hacer esos productores para tener eh, alguna estrategia de adaptación. Entonces esos índices se mapearon ¿sí? se, en, en los eh, localizados georeferenciados. Ge, ge, ge, ge cuando se caracterizó cada uno de esos productores de cada una de esas quintas, bueno, se utilizaron herramientas libres como es toolbox que es una herramienta donde uno puede generar formularios eh, ad hoc, ¿no? eh, relevando las variables que uno cree que es relevante, y esos índices posteriormente se, eh, se comunicaron, se legitimaron, se conversaron con los productores mediante estrategias de, de, de juegos y estrategias de, de, de talleres personalizados, en el contexto de la, del COVID, ¿no? hay que acordarse que esto lo desarrollamos durante el año pasado, por lo cual estuvimos restringidos en la interacción con los productores por el eh, contexto de una pandemia. Asimismo, eh, pensando en, en poder eh, eh, escalar este tipo de, de herramientas, eh, implementamos el desarrollo de una, de una aplicación en Android eh, que le, la denominamos cosecheros. Esta, esta aplicación tiene como objetivo poder tener relevamiento de los productores en cuanto al impacto de esos eventos eh, meteorológicos extremos, como asimismo generar una herramienta de doble vía, ¿no? en el cual el productor, además de explicar el daño que sufrió eh, en forma eh, particular, georreferenciada y, y, y pormenorizada en cuanto a qué tipo de cultivo sufrió el daño, o sea, si ha sido producción animal, producción vegetal o infraestructura también poder tener información relacionada a lo que hablábamos antes de los sensores remotos y, y la vulnerabilidad. Entonces, en este contexto se generó un ecosistema de aplicaciones digitales, ¿sí? en el cual, por un lado, se relevaba la vulnerabilidad, eh, teníamos un monitoreo de las amenazas mediante sensores remotos, en este caso utilizando eh, principalmente eh, satélites geoestacionarios, por lo cual hay un seguimiento dinámico de esa amenaza, y esto se cruza en una plataforma que se llama Terrama2, que la ha implementado el INPE en Brasil, que sirve para la gestión de la información de sensores remotos, de vectores, de, de, en este caso la quinta, y generar información eh, y alertas personalizadas que se van a comunicar en el celular. A su vez, a su vez este celular decía que sirve, la aplicación sirve para tener información de esta de estas amenazas mapeadas en el mismo celular y eh, también información en la cual estamos explorando ¿sí? la aplicación de, de lo que serían las, las redes sociales para poder eh, identificar eh, caída de granizo, principalmente en regiones donde, eh, como apoyo a, a esa notificación que hacen los productores utilizando las redes sociales. Como para ir cerrando... Es la última. Como para ir cerrando... Eh, los aportes que hemos identificado en cuanto al uso de esta información espacial está relacionado por, en cuanto a la caracterización de la vulnerabilidad de estos establecimientos productivos, ¿sí? y, y el monitoreo constante y, y dinámico de la amenaza, lo cual hace que podamos tener una estimación y evaluación del riesgo en forma dinámica, eh, que aporta a una gestión de la emergencia más precisa y rápida, eh, y sobre todo a ir generando a su vez información espacializada y estandarizada de los impactos y la afectación por tipo de producción y en qué área. ¿no? Esto nos parece que es eh, bueno, como el pilar para poder después gestionar políticas de desarrollo sectorial y sobre todo pensar en, en alguna estrategia de adaptación al cambio climático que también se converso en estas eh, mesas que veníamos eh, hablando anteriormente. Toda esta información de la disponibilidad de la información climática, social y de los cultivos sirve para la toma de decisiones de los productores. Así es, también nos sirve a, a, a la academia ¿no? y a los que generamos información pensando en aportar a, a, a, a disminuir la vulnerabilidad de esos productores en cuanto a la calibración y validación de productos. Eh, estos sistemas de alerta también generan eh, espíritus co colaborativos entre los productores y sobre todo nos pareció que eh, el relevamiento de la producción ¿sí? permite visibilizar muchas veces, y más en este sector que existe una informalidad marcada, eh, a muchos productores que están fuera de los registros y ¿sí? que muchas veces son afectados por eventos climáticos extremos y no acceden, digamos, no tienen posibilidad de acceder a la ayuda por parte del Estado. Así que, bueno, estos serían algunos puntos de la moraleja, digamos, de la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias por su atención y quedemos atentos a, a preguntas. Me Gracias, rápido, Diego. Pero... No, vale. muy bien, muy bien. Muy interesante este, esta experiencia que desarrolló el INTA y sobre todo eh, muestra cómo aprovechar ¿no? el potencial que tienen estas eh, tecnologías e innovaciones digitales como la teledetección este, aplicadas en este caso a, a fortalecer este sistemas para recolectar y, y reportar datos y para, para también transmitir la información a los productores. Así que realmente muy, muy interesante la experiencia que tuvo el INTA. Bueno, eh, eh, quiero comentarles que FAO eh, ha puesto a disposición de manera gratuita dos cursos en línea para entender más sobre la metodología que viene eh, impulsando para evaluar daños y pérdidas económicas por desastres en el sector agropecuario ocasionado por eventos de distinta magnitud y en todos los rubros agropecuarios. O sea, ya sea cultivos, ganadería, forestación, eh, pesca y acuicultura. Eh pueden acceder a estos cursos gratuitos que, que se tienen sobre el tema ingresando tanto a los códigos QR que están puestos en pantalla, y en los links directos que están en la invitación que les cursamos vía correo electrónico, o también en los enlaces, en los chats de nuestras redes sociales en estos momentos. Eh, el primer curso es un curso que se denomina Introducción a la Metodología para la Evaluación de Daños y Pérdidas de la FAO. Es un curso muy breve, solamente una hora. Eh, está dirigido a todos, a todos este, que estén interesados en, el, en los temas de desarrollo rural y agrícola, y les va a permitir conocer cuáles son las tendencias recientes en la ocurrencia de desastres, cuál es el impacto de la, sobre la agricultura, y entender qué aborda exactamente la evaluación de daños y pérdidas económicas por desastres en la agricultura, y cómo esos datos pueden sumar a los esfuerzos para reducir el riesgo, responder a emergencias y facilitar la... Eh, Reconstrucción con Resiliencia del Sector. Eh, el segundo curso eh, se denomina ¿Cómo usar la metodología de la FAO para calcular daños y pérdidas? Es un curso extremadamente práctico de tres horas, eh, insisto, está online, o sea que ustedes lo pueden este, realizar en el tiempo que, que dispongan, eh, y está dirigido a quienes deseen conocer el detalle de la metodología, y enseña de una manera muy didáctica, paso a paso, cómo eh, aplicarla, y cómo poder montar un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas, y cómo vincular este sistema con el reporte ante marcos internacionales como los ob Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, los invitamos a tomar estos cursos, eh, nos parecen muy interesantes y obviamente cuanto mayor cantidad de, de gente dentro de Argentina pueda comprender esta metodología, creo que vamos a lograr avanzar más rápido en una sistematización de daños y pérdidas para el sector en nuestro país. Eh, vamos a pasar una ronda de, de preguntas, les cuento que tuvimos 300 conectados en las redes sociales, lo cual este, ha sido una participación realmente muy, muy importante, y bueno, les voy a transmitir a los panelistas algunas de las preguntas... Eh, tenemos poco tiempo, así que eh, les pido por favor que, que tratemos de, de ser lo más, más breve posible. Eh, bueno, eh, en relación a eh, una pregunta para el señor Carmelo Gallardo, eh, dice, ¿qué rol puede tener la gestión de datos de impacto de desastres eh, en, la en la seguridad alimentaria y en la generación de alianzas público-privadas para abordar estos impactos? ¿Respondo ya o vas a mencionar las...? las... Sí, sí, por favor. Vale, vale, no, no tengo ni dos minutos para pensar la respuesta. <risa> no importa, le vamos a dar un waiver yo... No, bueno, vamos a ver, yo, yo creo que da igual el tema, este, por supuesto este tema muchísimo más importante, porque evaluar pérdidas sin un, sin un número nos quedamos sin nada, ¿no? Es, ni, no, es, no es solo un tema cualitativo, es un tema que, que por su propia definición amerita un análisis muy cuantitativo ¿no? o sea, yo, yo, yo soy un, un defensor enorme de, de que no podemos hacer política pública sin tener los datos encima de la mesa, para, para focalizar, para afinar, para evaluar incluso esa política, como, como, como va. Pero no solo, no solo datos, claro, necesitamos siempre una, una aproximación cualitativa, un, un análisis más completo. Había, yo recuerdo cuando estudiaba economía, había una escuela de economistas de, de Noruega que, que iba en contra de la econometría que, y, y que defendía un poco, no defendía lo que va a pasar en base a modelos, porque la realidad siempre, les, siempre molestaba a esos modelos, de, defendía un poco por lo que había pasado una historia hacia atrás. Y para defender su visión historicista y, no, y, y atacar un poco a, los, a tanta estadística, decía, recuerdo esa frase que decía algo así como, es que los, los, los estadísticos prefieren estar, eh, rigurosamente equivocados a estar aproximadamente ciertos. Algo así decir. Entonces, yo, yo creo que los datos son, son importantísimos, pero tampoco nos tenemos que obsesionar con, con ellos porque necesitamos siempre complementar con, con, con el lado cualitativo. ¿no? Y, y evaluar, eh, con, respondiendo más directamente a la pregunta, claro, en, en, evaluar directamente el, el, el, en un número ese, esa, esa, esa pérdida o esa... O esa Posible pérdida, porque a veces es solo aproximativo, a veces no podemos ni acceder a las zonas de, de inundaciones o no tenemos acceso directo un poco a, la, a las zonas. Yo creo que es, es clave para saber cuál va a ser la, la merma de producto en, en, en, en el mercado y por lo tanto posibles implicaciones en, en, en disponibilidad, en acceso, en precios y precios no solo locales. Hay, hay, puede haber desastres que estén incidiendo en toda la, a precios nacionales y no solo de ese rubro. En general, también un poco por lo que he visto la presentación de, de ustedes, realmente impresionante, creo que si en empleo y en PIB era una relación de 1, 2 a 10, en, en, en, en, en ingresos de exportación era una relación de 6 a 10, creo, creo recordar, por eso luego lo veré mejor en las, en las cifras, entonces realmente la implicación a nivel nacional en un país como, como Argentina... Incide tanto, tanto alimentos de canasta básica cualquier nivel de, de producción como a nivel de ingreso fiscal o de exportación para el conjunto de la economía. O sea que son, son, son claves los, los datos en ese sentido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Carmelo por su respuesta. Uh -huh. eh, tengo una pregunta para Ariel que dice, siendo Argentina un país federal, ¿cómo... ¿se podría avanzar en un, en un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas que dé cuenta de la situación de todas las regiones y de todas las provincias? Creo que eh, estamos avanzando en ese sentido, y, y recuerdo que eh, la última reunión que tuvimos de ministros, eh, también conversamos en poner en práctica eh, la comisión eh, asesora de, de, de emergencias que creo yo que no se había no se puso institucionalmente, no se había puesto en funcionamiento todavía, nunca eh, eh, ya nombramos los representantes regionales para eso en la última reunión de, de ministros eh, eh, de agricultura eh, y es una tarea que tenemos que terminar de, de, de trabajar durante este año pero todas las medidas que nosotros fuimos tomando, ahí Mariano puede dar precisión a, al respecto, eh, y todo lo que venimos haciendo con GIRSAR, sobre todo en lo que tiene que ver con integración, por ejemplo, de información, se basa en eso, no solo de las provincias en términos de gobierno, sino en las provincias también en términos de actores relevantes en cada una de estas regiones, las bolsas de valores, eh, actores institucionales y demás. Así que ya hay una integración, y como todas las cosas, podemos aún seguirlas mejorando, y el marco de institucionalidad creo que puede ser eh, la comisión asesora que nos vendría muy bien para reflexionar cómo viene funcionando el fondo de emergencia y qué ideas nos pueden poner eh, en la mesa de las provincias en cuanto a ese funcionamiento. También nosotros eh, tenemos para eh, conversar con las provincias con lo que tiene que ver con las rendiciones a veces de estos fondos, que a veces no tienen la dinámica que a nosotros nos gustaría cuando se tratan de fondos de emergencia. Así que hay un trabajo para, para hacer ahí, eh, y muchas gracias por la oportunidad de, de contarte esto a través de la pregunta. Bueno, gracias Ariel. Eh, tengo una pregunta para Diego, eh, te pido que seas breve. Eh, que, que me gustaría conocer tu opinión respecto a... Eh, eh, ¿Qué condiciones o qué limitantes eh, se identifican ustedes para poder ampliar eh, la experiencia que tuvieron eh, en, en Córdoba a otras eh, regiones del país? ¿no? Y básicamente, sí, ¿cuál es tu percepción de, de cuánta comprensión y aceptación tienen los productores de todas estas herramientas tecnológicas eh, que estuvieron aplicando ustedes en la experiencia de Córdoba. Bueno, empiezo por la, por la última. Eh, esto como tanto para nosotros como para los productores es un ejercicio de, de, de intercambio de, de saberes de, de igual a igual. Es decir, eh, muchas veces de la academia creemos que los productos que uno genera o, o, o la información pensando en cuantificar daños y demás, es de utilidad para, para el productor y muchas veces eh, su cabeza pasa por otro lado. La problemática de, por ejemplo, la tenencia de la tierra o, o los agroquímicos, la amenaza de la deriva, son problemas cada vez como más prioritarios para el productor. Entonces, me parece que es, es un ejercicio, para, decíamos, para la, los dos sectores, trabajar en, en las mesas, en, esto, en estas instancias de intercambio de de hacer la bajada territorial y empezar a gestionar la información de la forma que le sirve a, a tanto el productor para, como para eh, los entes de gobiernos para tomar decisiones. Y en el sentido de tiene que darse como un ida y vuelta en el cual eh, la participación del productor va a seguir tanto y cuanto vea resultados por parte también de, de otras instancias de gobierno. Así que, bueno, si me pedís cuál es el, el tip, no, es trabajar y seguir sobre, sobre el trabajo y e ir, ir, ir aprendiendo de forma conjunta. ¿Y cuáles son las limitantes de, de, de escalarlo? Bueno, es, eh, uno puede decir que primero es el financiamiento, cual es cierto, eh, pero muchas veces también está el tema de gestionar los, te, los actores territorialmente. ¿no? Entonces nosotros con, con relativamente pocos fondos pudimos generar esta experiencia, pero por la, por la buena predisposición de todas esas instituciones que les mostraba en el banner, con, con la posibilidad de intercambiar, intercambiar no saber las metodologías, pero también poder ir pensando en un futuro común, en un proyecto que, uh -huh. bueno, en el cual cada uno pudiera aportar. Entonces quizás me parece que la limitante es primero juntar, eh, juntar a todos los actores que tienen que estar en la cancha, digamos, hablando futbolísticamente, uh -huh. y y, uh -huh. y luego empezar a, a, a ver de la gestión del fondo. Eso me parece que es una de las principales cosas que deberíamos, se debería hacer a nivel local. Bien, gracias Diego. Mariano, creo que ahí con el GIRSAR vamos a poder apoyar este, un poco esta, esta posibilidad de escalar esta experiencia de, de Diego. Eh, que para mí es su, sumamente valiosa. Sé que hay otras experiencias, este, que también INTA empezó en otras regiones del país, y me parece que, que bueno que quiero destacar que eh, digamos en todas las exposiciones, en primer lugar les quiero agradecer a todos la participación y las exposiciones que fueron tan valiosas, y, y creo que lo que digamos quedó de manifiesto es que hay muchos trabajos que tienen una sinergia muy fuerte y que están todos encaminados eh, para, para poder avanzar en esto, así que yo... Creo que con la metodología de evaluación de daños y pérdidas que FAO está aportando, la experiencia de campo en el desarrollo, la aplicación de nuevas tecnologías que está este, trayendo el INTA y la implementación de, de todas las mejoras que se están haciendo desde la gestión de la emergencia en el Ministerio, con el apoyo del GIRSAR, del Banco Mundial, eh, tenemos como condiciones muy auspiciosas para, para poder avanzar, digamos, en, en algo sistemático para, para Argentina. Eh, por último, estamos llegando al, al final del webinar. Eh, quiero contarles que tuvimos más de, de 300 personas conectadas en el webinar. Eh, les quiero agradecer especialmente a FAO nuevamente por apoyar tanto al, al Grupo Técnico de Gestión de Riesgos y Seguros del CAS y por promover la cooperación regional para mejorar la gestión de riesgos agropecuarios. Y, y bueno, les recordamos que, que están estos cursos online... Eh, que ustedes pueden acceder y hacerlos en el tiempo que, que tengan disponible, y que pueden volver a ver este webinar en, en el Facebook FAO en Español y en la cuenta de Twitter eh, FAO América. Así que quiero agradecerles a todos por acompañarlos, y, y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos.